Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer, estamos de vuelta con Black Besa y vamos a seguir por donde lo dejamos, que sinceramente no tengo ni idea. No sé si era por aquí, era por acá, era por aquí No sé, porque como hace mucho tiempo que jugué la última vez Pero bueno, recordar Un fuerte like Y suscribiros si no me no está suscrito Yo creo que viene por aquí Sí, creo que viene por aquí Creo que sí, ¿no? Pues sí. Porque esto se abre, ¿no? No, dice que me, que me come una mierda. Y por aquí no es... Pues yo creo que será por aquí. ¿No? Vamos a ver si sí por aquí. Y no ponemos mochona. ¿no? Bueno, recuerda que hay que encender el núcleo lamba. Ah, yeah. Gordon Freeman, you finally found us! Yeah. So this is the guy, huh? Thought you'd never make it. Oh, nonsense, Hunter. Nothing stands in the way of our errant knight in shining high-impact reactive armor. Guess not. Bueno, pues Dr. Freeman. ya vamos aquí el sarto, señores. Trabaja un poquito de esto. Ahí, perfecto. A ver. What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a ver. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. I'm sure that you will know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. No ifs, ands, or asses about it. <coughs> uh, of course, you <coughs> owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far... Know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out. Well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. Oh, no, wow. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've all been a wee bit wrangled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry. Vale, pero antes voy a ver aquí por aquí. Esto. Esto. Thank God. I sí, sí. Uh. Quiero ver esto. La verdad que me gusta ver los detalles del mapa porque para mí es muy curioso cómo se ocurran para... No sé, para hacerlo tan... Eso. Coño. No? Mola. Ahora todo, y ya eh. Vamos, vamos, vamos, vamos, dame chicha. Venga Vamos Vamos a recargarlo todo Vamos a recargar a todo Vale Mamma mía, cuánta colosina hay aquí Mamma mía Cuánta colosina Locina, cuánta cosa rica, cuánta curiosidad hay aquí. Venga, está acá. Ya está. Vale. Dr. Freeman, module A, cada a veces Vale, es que en el, en el primer highlight Para hacer el salto largo había que agacharse y saltar Aquí no, quiere es salto, salto ¿Y porque se ha ido para el lado? otra que, que, que tiene carga! Vale, vale, vale Tiene carga, claro. En el otro no había carga. Aquí hay carga. Mula. Bueno, vamos al mundo fronterizo, pero antes seguramente pase algo antes de poder saltar el portal. Lamba, reactor, core 1. Aquí está. Mamma mía. Si me caigo pupa, no. Vamos a ver Aquí no se valía. Muchos científicos ya la ponen en proceso que aquí está uno ahí dándole la tacla, ¿no? ¡Mamma mía! Joder. There. Get Uf. Mamá mía. guapo no? La que se va a liar, pollito. La que se va a liar, pollito. No, la, ya se ha liado, que polla. La que. No, la que voy a liar yo, pollito. Viene otro. En el en el la mamá. Otra. Entonces Me cago en la hostia y Digo, si sí, viene otro, qué pasa Aquí mola porque era han puesto muy chulo Aquí han puesto todo Más guapo Me mola Pero en el Jalei uno tenía un rollo así raro Yo me acuerdo, tenía un rollo tétrico raro Que decía, uff, dónde me metí yo? Ay. El mundo mola en huevo. Hola babosilla. Coño. Se ve que han enviado un montón, pero claro. Es lo que decía, que, que enviaban a gente para recolectar hasta, hasta que eh, a los que enviaban empezaron a ser recolectados. Engancharle ahí uno podía matarlo. Ah, bueno. Quería saltar ese alto. No nada. Digo, habrá algo aquí abajo. Mierda, lo que hay. Vale, ¿y ¿eh? cómo abro esto? ¿Eh? Ah, no. Estoy estúpido, ¿eh? Vamos a guardar por si acaso. Ah mira, el agua que cura, me encanta Qué chulo, la tarma esta. No me he matado por nada Porque he saltado en largo, si no me caigo Coño, Polla... lo, lo feo esto uh, y esto acá ya digo apoya eso so Es sombra, es sombra Viene otro Ah, mierda esa Viene otro ¿o sí en el que te va a partir al caca, oiga, me, me lo está acercando. Qué guay, no. Esto llegó allí. Uf. Uh. <tose> e, me ha me ha frenado y toca eh. Mira, en portal. O sea, pues sí, sí que habéis avanzado vosotros, ¿eh? ¡Mamma mía! ¡Ay! sé que de aquí han sacado toda la tecnología que tienen porque si da cuenta se parece a esto. Me cura también Claro, a ver De algún lado De algún lado Han tenido que sacar La tecnología De aquí Tanto para curarte Como de esto Si está todo eh, De aquí Así te lo explican ¿Cómo pueden curar ¿Cómo pueden tener energía Para curar el, el traje Después aquí? de aquí? De aquí lo, lo han, han Eterio todo No y Me da cosica No Así, Toto. Uy. ¿Qué tú qué haces? Eh? Ah, está ganando. Estoy viendo que puedo sacar allí No sé si me va a pasar la pena No Dice uh -huh. uh -huh. murió Se cayó al vacío Gordo en Frima Para nada Oh, y cosita Por culo, coño Para eso, así nada más. Para hacer chorra. No voy no voy a volver para, para recargar los puntos de, de armadura. Me muero un huevo, ¿eh? Es que esto es muy distinto al, al primero. ¡Hostia! Claro, lo han muerto a poner, obviamente. Mira, mira, mira, mira, mira. Qué guapo. Chantará si ya yo, Claro. Ahí está lo gracioso que si yo hago esto. Y ahora pasa esto. Pues la risa es para ¡Corre! ¡Corre! Ote, ahí abajo hay uno. No sé si tengo que recatarlo o simplemente por pura... Eso. ¡Mamma mía! para probar una cosilla, a probar cosilla, ver Eso es una picada de perra. <risas> ¿Ya? ¿En serio? ¡Mamma mía! Vale. Mira mira mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira! ¡Paso! Saco dormir, parece que hay ahí, yo que sé lo que hay ahí Para curarme A ver, que abajo habrá seguramente cosas escondidas. No voy a decir que no. Pero bueno. Please wild your feet. <coughs> Ahí que tomar Mamá mía, aquí había todo un ¡Hostia, qué bueno! Hostia, qué bueno, colega. ¡Qué bueno, colega! Eh, me quito el sombrero, ¿eh? ¿Y señor? Jude, ¿Qué lleva? Lo que lleva por toda la... Qué guay como va a ser pitioso porque está muerto Lo que lleva a es la linterna Hay flipping, eh, hay flipping por tiempos Ya ve un generador de energía de aquí del mundo Zen Me encanta chicos, me encanta cómo, cómo está esto Me encanta, eh Me quito el sombrero ante de ello Me quito el sombrero ellos Qué guapo Me quito el sombrero entre ellos Me mola tela El mundo 5 me lo han puesto Como se ve que hay un equipo de Como ya estaban aquí ellos investigando Que De hecho eso en el se sabe pero no lo... No lo no, no, no desarrollan tanto como aquí Que aquí hay todo un campamento Aquí hay todo un campamento Ah, claro, me falta la... El coso ese de ahí Qué guapo No, no, no, ya qué qué ya ido He poner eso poner ah, vale vale vale, vale abrir la puerta abrir la puerta esa Mamma que Señor. Señor, ¿eh? Sí, señor. Tapó, me mola. Me mola como, como han creado el laboratorio de avanzadilla que hay dentro del mundo. Zen. Me mola, ¿eh? Uf, uf, uf, uf, uf. a ver, su café oye pues mira pues un cafelito ahora no vendría mal eh allí hay que allá mamá mía qué un guapura que, que, que, que, que, mola, eh, mola, eh. Uy, oh Bueno, ya lo sabemos para luego Que eso hace pum, pum, pum Mamma mía, que reviento me ha pegado Mamma mía, que reviento me ha pegado Yo creo que tengo que enchufar algo. Aquí no. Ah, ya me he curado. Ah, claro. Amigo mío Ábrete el portón oh. Oye, qué hermoso, ¿eh? qué chulo, qué bonito Qué bonito Chicos, con esta bella estampa. Muy bien. Con, con, con esta bella estampa me despido ya por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo de Black Mesa Un fuerte like y comentad lo que, os pare, lo que os ha parecido hoy el episodio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Qué bonito. Es eh, muy bonito. Muy bonito, Muy sí, bonito.